Buenos días mi gente, procedemos a aplicarnos el serum y a contaros un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy Como bien veis en el título, es un día conmigo y bueno ahora mismo hay un poquito de prisas porque vamos 7 y 12 Me he levantado a las 6 y media Porque los días que voy a ver el amanecer Me gusta salir con tiempo de casa Hoy no voy sola Hoy voy con los chuchis Y con Joel Es la primera vez que vamos a ver el amanecer con los perritos Y creo que el amanecer juntos también Que somos más de juntos el atardecer Y yo sola el amanecer Así que hoy me acompañan todos Ahora me estoy aplicando la crema solar Hay que cuidarnos la piel Y protegerla del sol hasta cuando no hay sol Ahora me voy a aplicar esto Que es como una crema Pero que se adapta a tu tono de piel Me la pongo así un poquito Para unificar un poco el tono Entonces, bueno, lo que os contaba Estoy súper contenta Me levantado con bueno, un montón de ganas La verdad Así que bueno, pues eso Que me vais a acompañar en el día de hoy Que estoy muy contenta También iré a entrenar No sé si iremos a hacer la compra o no Pero bueno, eso Que me vais a acompañar Y me hace mucha ilusión Así que nada Nos vemos ahora en un ratito <risa> Bueno, mi gente, ¿crees? 59. ¿Y 59? Bueno, sale y 6. Y ya nos queda nada para llegar. Estamos a puntito de llegar. Estamos a puntito de llegar. Y no vamos a ver nada. No vamos a ver nada porque es que el cielo está súper nublado. Se ven las primeras luces, pero se nota que cuando salga el sol no se va a ver. Me va a pasar como el otro día. Y ta, -ta, -ta, -chan, ta -chan. Llegamos. Mira el reflejo, qué bonito. Mi lugar favorito, mi lugar seguro, mi lugar de paz. Chicos, hemos llegado Es que Luna está desesperada por entrar al agua Bonito el reflejo, tío qué Dios, qué chulo Mira, mira, mira, mira Ay, ahora sí Dios, la luz. Qué chulo Guau wow. Bueno, pues ya estamos de camino a casa. Os por la Playuki. La verdad que ha sido, ha sido duro, ¿eh? De lo que podría haber sido del mejor día es que a él le ha gustado ver a Luna correr libre, a mí también me ha gustado, o sea no quita que se ha pasado mal ¿No es el fin de... no, el el fin... ya, sí cuando yo le he visto correr, yo he pensado, bueno, tiene el la irta, muy mala sabemos sabe dónde está, pero lo que más me preocupa la a mí, lo que más me que... preocupa no es que se pierda, realmente es que la atropellen, pero bueno, pese a todo pues oye, se pueden sacar cosas positivas del día de hoy, pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que ha habido mucho estrés, pero bueno, os digo, se pueden sacar cosas positivas, como que hemos activado nuestro cuerpo de buena mañana, hoy pues mira, no nos hemos levantado las mil, los perros han hecho ejercicio hemos corrido, hemos hecho muchos pasos hoy yo creo que habremos hecho como 10.000 final, si no sacas las cosas positivas y mucho más ahora, que es de buena mañana que no llegamos ni a las 9 de la mañana lo que va a pasar es que vas a estar todo el día abargado siempre digo, tenemos el poder de cambiar nuestro día si te has levantado de mal humor, haz algo que sepas que te va a poner de buen humor, así que pues eso, si estás muy centrado en cosas negativas, como ha pasado a mí esta mañana pues mira, ahora, es todo súper bien vamos en las cosas positivas y listo pero, ¿por qué? porque quiero cambiar mi día no quiero que mi día sea una mierda, empezando ya a media la mañana de mal humor, así que pues eso un consejillo con todo vale, así que ahora sí que sí nos vemos en casa aquí ya están ellos comiendo y bebiendo estaban deseando llegar los pobres Bueno, pues ya estamos en casita. Oh, la verdad que me encuentro bastante cansada. Pues de buena mañana, ya al menos he bebido bastante. Me cuesta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho beber agua. Nada, de camino mi agencia me ha enviado una factura para eh, ingresar un pago. Así que, pues nada, voy a hacer el ingreso. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Te es un teléfono para informar de códigos de autorización de operaciones? 5, 0, 8. Listo, pues ya he hecho la transferencia Ahora mismo son las 9.58 Es decir, las 10 de la mañana Y llevamos 7.127 pasos hoy Por cierto, si queréis el móvil así Que simplemente tenéis que ir a mi canal Y tenéis un videíto explicando cómo se puede hacer así el móvil más estético Mirad cómo tengo los pantalones No sé si se puede apreciar, pero los tengo llenos de mierda ¿A quién se le ocurre con pantalones blancos? A mí Voy a limpiarle las patas a los perritos Y darle la pastillita de la epilepsia a Lunita. Muy ¿Eh? sí, bien, eh, campeona Ya te tengo a limpiar esas patas, que madre mía Esto es para vosotros que sois muy guarros Muy bien, guapo Ven aquí, mi amor. Uah, Es que el lunes es como peor las tiene Esto es mejor que una duchita, eh A ti no te gusta la ducha Muy bien, guapa Ahora mismo son las 11 y cuarto He estado en el sofá editando El Reels que quiero subir hoy del amanecer Y todo, las historias, subiendo cositas y tal Y es que me tengo que venir aquí, o sea Si no me vengo al escritorio, me voy a quedar durmiendo Es una de las cosas que me pasa muy a menudo, la verdad Si me pongo en la cama o en el sofá a hacer cualquier cosa mmm, Olvídate porque es que me quedo durmiendo Y más, si me levanto a las 6 y media de la mañana, ¿no? Mientras me paso las tomas de esta mañana De este vídeo que estáis viendo Al ordenador, voy a editar el Reels que quiero subir hoy Voy a hacer la portada Y, y me iré a Mercadona a comprar la comida de hoy Pero no sé si os interesaría un vídeo De que como en un día siendo vegetariana Así que nada, voy a pasarme las tomitas A seguir editando y haciendo cositas Mejor de verdad, mejor estar aquí Porque es que si no, es que me iba a quedar durmiendo momento realmente o sea no me asustó asustado tanto como ahora y me da mucha rabia ahora mismo estar así también entiendo que es normal no que es como que ahora estoy viendo el vídeo y, y cayendo en joder en plan sí y si no hubiésemos podido cogerla sabes es que corría es que se ha puesto a correr ahora pues estoy cayendo todo pero bueno, bueno ya he terminado de hacer cositas con el móvil voy a subir el reel que he editado creo que he estado como creo que media hora eligiendo la música sí es una de las cosas que no se ven Sí, sí, eligiendo la música para el reel Que encima le he bajado el volumen O sea que es que apenas se escucha Pero bueno Nada, pues ahora son las 2 menos 10 Y lo que voy a hacer es ir a Mercadona Y voy a comprar unas hamburguesas vegetales Que me encantan O sea, me flipan De hecho, Marta me las metió en mi dieta Y también voy a comprar unos filetes para cenar Que esos, Marta, no me los metió Son mis filetes favoritos En plan, ah, también son vegetales Es que los amo, que están buah. Que nada, que primero de todo voy a cambiarme Voy a ir a Mercadona Y vamos a hacer la comidita y a comer pues ya he venido de Mercadona Y eh, os voy a enseñar lo que he comprado Aparte de papel a papel Tan ah, integral Tengo la bolsa Que por cierto es la bolsa que me hizo Ari por mi cumpleaños A empezar he pasado también por un bazar Que había por enfrente vale Y he comprado esto Tienes blancos siempre bien bien Le He comprado este top Tengo uno igual que me lo compré en una tienda de deporte Uno exactamente igual en verde Exactamente igual Y este en el bazar cuesta 5,50 y en la tienda de deporte me costó 10 euros. Vamos ahí con la compra de mercadora. Aquí tenemos los filetes, y estos son los que a mí me encantan, me dices que es carne y me lo creo, luego pues aquí tengo mi leche vegetal, bueno leche, bebida vegetal favorita, que es esta, si no la habéis probado es que probarla, de avellanas y arroz he comprado esto, que es tofu, en mi vida, he probado el tofu, pero me lo puso Marta en la dieta entonces, ya que lo he visto, he dicho, hostia tengo el queso normal, luego he comprado otro de estos eh, vegetales empanados y las hamburguesas, que son las que me voy a comer hoy, que es que me encantan también, están muy buenas, que me iba a decir a mí que yo Iba a comer hamburguesas De guisantes y espinacas, tío Creo que son las dos comidas Los dos alimentos Que no me gustan nada Esta sería la comprita express De hecho Voy a hacer las hamburguesas de Mirad cómo son La verdad que Escúchame, están buenos, ¿eh? Están buenas Así que nada Vamos a cocinar Voy a comernos las hamburguesitas Y cuando terminemos Nos arreglamos Y para el gimnasio Pues ya he terminado de comer. Y nada, pues voy a vestirme, ¿vale? Voy a cambiarme. Estaba hablando un ratillo con Joel. En plan, estábamos ahí comiendo. Bueno, yo he terminado de comer y luego él se ha puesto a comer. Y nada, hemos pues estado ahí un ratillo los dos hablando y estando juntos. Y pues nada, ahora pues eso, me voy a cambiar. Y va a venir Joel conmigo al gimnasio. De normal, los días que toca pierna, él no viene porque él hace parkour. Hoy es día de pierna, pero él me ha dicho que viene conmigo. Así que me gusta. Voy a cambiarme ya este peinado. Porque este peinado es el peinado oficial de este canal ya. Porque es que... Es que... No me lo quito Me voy a vestir, voy a mirar porque es que no sé qué ponerme Porque hay mallas que tengo que son largas, que me gustan Pero no combinan con los tops que ahora mismo tengo limpios Y luego hay tops que me gustan pero no combinan con las mallas Entonces creo que voy a ir en cortos Cuando me apetece también ir en largos Pero no me apetece ir en los largos que tengo Bueno, en fin Bueno, pues este es el resultado eh, Literalmente no me he puesto nada de lo que pensaba ponerme Al final me he puesto aquí el corto el típico de siempre, el que hace mucho culo Y ya está, y el top este que me compré en el bazar Ya me he puesto estos pantalones largos que están abiertos de aquí Porque así, cuando voy al gym No me tengo que quitar tengo que quitarme los pantalones, ponerme los zapatos, no Directamente me abro la cremallera y me los quito Esta es ketika, y ya está Que la tengo ya súper bien, tiene hasta otro color Que ya estoy, me he hecho la coleta y todo ya Porque es que si lo grababa todo al final, el vídeo se hace muy largo Y además de que vamos con el tiempo pegado Así que nada, vamos a bajarlos, que estos están ya súper pesaditos Y nada, vamos a bajarlos Y nos vamos para el gym Oh, mm -hmm. Bueno chicos, ya hemos terminado de entrenar y la verdad que súper contento. Habéis visto todo mi entrenamiento de pierna de los miércoles Y nada, pues eso, que estamos de camino al coche A coger la tele, la llevamos a casa Y volvemos a ir hacia la zona de gimnasio Que está el Poke. Que nos encanta Creo que lo he sacado ya varias veces en el canal del Urban Poke Es que está increíble, tío eh, Vamos a coger la tele y un par de cosas que me dejé en el coche Y vamos a poner el Poke Nos vemos en casita Bueno, ya estamos en casa Ya tenemos nuestro Urban Poke Esta vez me he arriesgado Siempre pido el mismo y esta vez he dicho, mira, voy a personalizarlo Así que os voy a enseñar lo que me he pedido Y yo él también Y aquí no. tenemos el primero Qué bueno Y aquí está el mío tú! Aquí yo él se ha pedido, bueno, base de arroz sushi, pollo, mmm, piña, sí, queso. ¿Sí? Eso no sé qué es. Cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada y la salsa de Urban Poke que está riquísima. Y yo me he pedido base de arroz sushi con la salsa de Urban Poke, que está buenísima, lo repito. Y luego queso, eura, pepino, mango, aguacate y polvos de quicos, que básicamente es. Kiko un Kiko triturado, exacto Así que nada, vamos a hacer la promo porque esto es por colaboración Gracias, Universo, gracias a todo por tener una colaboración con Urban Poké O sea, es que es que está buenísimo Hemos probado un montón de en plan a veces nos apetecía poké Y comprábamos por Globo y es como, es que no hay ninguno como el de Urban Poké, de verdad Así que si sois de Alicante, ya sabéis dónde tenéis que ir porque es que no os vais a arrepentir Y yo recomiendo mucho el New York Poké Igualmente eh, están en más ciudades, pero bueno, que si sois de Alicante pues... Bueno, gente, como ya sabéis, yo soy fiel y siempre lo que me pide el Urban Pocket, pero esta vez he decidido cambiar un poco y vamos a probarlo, pero tiene pinta de ser la bomba. <risa> Quédate con quien te mire como en la de Urban Pocket. <risa> bueno, mi gente, aquí tenemos la ceñita de hoy, Urban Pocket, como no, siempre entra súper bien. Libas. ¡Buah! Es que se me hace la, la boca agua, te lo juro, amor. Oh. Se me, se me hace la boca, o sea, es que no. Yo lo veo, es que. Yo necesito probarlo. Imagina que me gusta. Estoy acostumbrada al de salmón, tío. A ver qué tal. Mmm. Hostia, Dios sabrá qué va. Dios sabrá que va. Realmente Yo aún no me lo voy a tomar Porque Os voy a contar lo que voy a hacer Bueno Yo aún no me voy a tomar el poké, no. Porque voy a hacer yoga O sea No sabéis El sueño que tengo ahora mismo Tengo un montón de sueños normal Me levanto a las 6 y media Y no paramos de hacer cosas No sé cuántos pasos llevamos Creo que antes me ha salido Como 15.000 o así A ver 16.627 Flipo Estoy <ríe> Que de verdad que, que sí Que muy cansada Pero bueno Eso no me quitan las ganas De hacer yoga Porque es que de verdad que Estoy súper motivada con el yoga Me descargué ayer una aplicación Y me gustó un montón Así que me voy a poner No voy a poner que sea más tipo de hacer mucho esfuerzo, sino más pues poses o flexibilidad, simplemente más para estirar y tal, porque es que no necesito. Sé Así que nada, let's go, vamos a hacer yoguita, un poquito de pino, porque estoy también muy viciada a hacer el pino, y ya sí que sí, me como el poke. He terminado a hacer yoga Estoy como nueva Ahora sí que sí me voy a comer el poke Porque tengo un hambre O sea, estaba todo el rato Entrenando Pensando Quiero el poke O sea, es que me muero de hambre Creo que hoy me vaya a lavar el pelo La verdad Uf, Creo que mañana Me voy a hacer una coleta Y arreando Porque es que... Eh... El sueño que tengo, el cansancio que tengo O sea, literalmente, voy a cenar, voy a hacer jogolani Vamos a bajar a los perros y me voy a duchar Y ahí se acaba mi día Bueno, me queda hacer la promo del poke Que ahora mientras ceno, pues me pondré a editarla para subirla Mirad esto A lo mejor así revuelto y decís, Uf, no me entra Pero es que, de verdad, gente, no os hacéis una idea de lo bueno que está esto, eh yeah. ah. Venga, ya viene la cotilla A ver qué ha pedido esta para cenar Nada que puedas comer, cariño Mm. Bueno, el día de hoy ya está llegando a su fin El día de hoy un poco improvisado Porque es que literalmente me he levantado Y lo único que tenía claro que iba a hacer hoy Era ver el amanecer, ya está Ya he subido la promo del poke Voy a hacer un poquito de journaling No voy a escribir Hoy cómo me siento Porque ya sabéis que el journaling es o escribes cómo te sientes O escribes, haces algún tipo de práctica Entonces hoy voy a hacer eso No me apetece escribir cómo me siento Sino sacar las cosas positivas del día de hoy Más bien de la mañana, ¿no? De cuando he empezado a verlo los todo súper negativo. Pues como plasmarlo y verlo desde otra perspectiva Por cierto, tenéis un vídeo en mi canal sobre el journaling que si no sabéis de lo que estoy hablando Os va a encantar, yo creo, si queréis empezar y todo eso Y nada, que por cierto, que ya me he duchado Hemos bajado a los perros, todo Así que bueno, lo he dicho aquí Me voy a poner a hacer journaling Incienso y una verita. Y ready para hacer yo mejor voy a escribir en vez de solamente las positivas voy a poner negativas y positivas voy a hacer dos columnas es la primera vez que voy a hacer esta práctica la verdad pero creo que me va a ayudar un montón a ver que realmente me estaba preocupando por las cosas negativas cuando hay muy poquitas en comparación con las positivas voy a, voy a verlo desde otra perspectiva ¿no? que de eso se trata vale acabo de terminar de escribir las cosas negativas y literalmente solamente tengo cinco cuando estoy escribiendo las negativas me doy cuenta de las positivas es decir os voy a decir lo que he puesto vale hemos ido tarde o sea hemos salido tarde de casa deberíamos de haber salido antes y eso ha hecho que fuésemos corriendo cosa positiva Hemos llegado a tiempo. O sea, aunque hayamos salido tarde, hemos llegado a tiempo y es lo que cuenta. o no, no lo he escrito, ¿eh? Lo estoy diciendo porque es que me estoy dando cuenta conforme lo voy escribiendo. Y es que esto es lo que me gusta del journaling. No hemos ido en long porque yo estaba súper obsesionada con que quería ir en long. Cosa positiva. Hemos activado nuestro cuerpo de buena mañana corriendo. Luna se ha escapado. Lo positivo... Mm, tengo que pensar... Bueno, lo positivo que sacaría sería que para ella ha sido un momento seguro que de gloria. O sea, ella... Playa para abajo, súper feliz, habrá dicho: Hostia, encima con lo que a ella le gusta el mar, yo creo que ella ha disfrutado un montón. Entonces, pues lo positivo que saco es que al menos a ella le ha gustado. Entonces, joder, al final está clarísimo que las cosas positivas ganan a las negativas. Pero voy a escribirlo para ver y, y, y verlo, ¿no? Yo misma que he terminado y os voy a enseñar así un poco por encima. Esto ha sido lo que me ha salido en una tirada. O sea, en plan de ponerme a escribir y no parar sin pensar, simplemente una detrás de otra. Lo he hecho todo de una. Si pienso, seguro que saco mil cosas positivas más de la mañana, porque esto no es del día. Esto es de la mañana, en plan de lo que ha sido el hecho de ir a ver el amanecer, increíble, o sea lo que me ha ayudado ahora mismo porque me voy súper contenta a la cama y súper feliz sabiendo que he sabido sacar el lado positivo y el lado bueno de las cosas y que hay más de las que yo pensaba hoy, así que estoy súper contenta y nada, pues eso, que llegamos al final me toca ahora desmaquillarme bueno, el poco maquillaje que me queda ya de todo el día y me voy a ir a la cama con Joel y con la estufita a ver una película, así que nada, vamos a ello yo por hoy ya me despido, eh, espero que os haya gustado este vídeo, este día conmigo así improvisado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Mm.